El todo el tiempo hemos esperado y en cada presidente que se cambiaba pensamos que íbamos a cambiar pensamos que ese era el tiempo donde surgía Bolivia pero nunca pudo pasar eso hasta el tiempo en que Dios nos regaló y nos mandó un dirigente nos mandó un presidente y él se llamaba Evo Morales Ayba. Gracias. Confianza de tener un país grande como es Bolivia, la confianza de creer en nosotros mismos que podemos, que podemos, que podemos cambiar la historia de nuestra tierra boliviana. Gracias a nuestro hermano Álvaro que también acompañó y a aquellos de buen corazón y buena voluntad que se sumaron y quisieron que estos años que pasaron desde 2005. Fueron los mejores de Bolivia, porque se abrieron las carreteras, se hicieron hospitales, se hicieron colegios. Había un presidente que como padre visitaba visitaba los, los pueblos más chicos, los pueblos más olvidados de nuestra tierra boliviana, donde no existía carretera siquiera. Pero ¿qué pasó? Había gente que lo criticaba, esos holgazanes, esos, esos, esos que hoy día perdieron toda su plata se quedaron sin plata porque ya habían acumulado tanta fortuna después de tomarlos a los pobres bolivianos hoy día quieren volver a tomar a retomar a retomar el gobierno ¿para qué? para saquear nuevamente y eso no podemos permitir nosotros nunca lo vamos a permitir así que tiene que ser este pueblo este pueblo ha nacido para triunfar gracias Evo, gracias a la. Gracias a todos los que de buena voluntad que acompañaron, estamos agradecidos. Muchísimas gracias. Y nosotros les mandamos con la música. La primera canción se lo dedicamos a todos ustedes, que igual que nosotros soñamos con una tierra mejorada y nueva, como siempre. Tu bravura, ser tu bravo, la fuerza y juventud. De tu a la que Oh Y no tenga tus días destino mejor. Si el futuro sofría prometedor. En de tu ser yo estaré mi hogar. No me en los niños y nada. La virtud se Thank you.